Saludos, soy Rael banker en esta hora les traigo un nuevo contenido y es de cómo borrar todos los me gustas que nosotros eh, le hayamos dado a fotos de diferentes personas, por ejemplo, le, le dimos me gusta eh, desde el año 2018 a más de eh, 20 fotos o mil fotos de, de, de amigos y queremos borrar todos esos me gusta. Y no queremos ir buscando foto por foto sino que queremos eliminarlo con un solo clic entonces vamos a hacer lo único que vamos a hacer es vamos a hacer la prueba yo aquí tengo mi cuenta de eh, eh, facebook y voy a crear voy a poner aquí una publicación en cualquiera para darle me gusta voy a poner esto de carita feliz listo la voy a publicar y luego con otra cuenta le voy a dar me gusta miren aquí está voy a ponerla público y listo ya está cierto y voy a publicar otra cosa aquí voy a publicar otra eh. este vamos a poner esta así vamos a ponerlo aquí público llamarle publicar. vamos a hacerlo solo con, con estas dos publicaciones con esta no está la otra con esta y con esta listo entonces, nos vamos a ir para la cuenta. Supongamos que esté la cuenta de ustedes. Esta, este de acá es donde hice las publicaciones. Y este de acá es donde supongamos que es la cuenta de ustedes. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente: vamos a buscar la cuenta a la que le vamos, le vamos a dar me gusta. En este caso, le voy a dar me gusta a las dos publicaciones que hice ahora. A esta y a esta. La cuenta de Israel Banguera. Listo. Y ahora nos vamos a la cuenta. Eh, de acá de Israel banquera y miren que aquí efectivamente salió uno y dos, ¿cierto? Entonces miren lo que va a pasar ahora que eliminemos los me gustas de allá se van a borrar también estos dos, miren que apenas hay uno y dos, listo no hay más, solo yo le he dado me gustas a dos publicaciones Entonces, por pues, mi perfil normal Aquí estoy en la cuenta, supongamos que la de ustedes y Lo que vamos a hacer es lo siguiente para borrar esos me gusta Esta cuenta es nueva, la he creado para el canal, entonces nos vamos a ir aquí al logo de la cuenta, donde sí. sale la carita de ustedes o el logo que tengan, en este caso yo tengo este logo, miren, damos clic allí, luego configuración eh, y privacidad, vamos a hacerlo despacio para que me entiendan. luego vamos a darle clic en la opción que tiene por nombre registro de actividad. Vamos a dar clic allí. Y aquí me van a salir una serie de actividad y publicaciones que yo he hecho, ¿cierto? Esto lo vamos a dejar así porque aquí no vamos a borrar nada. Aquí también podemos borrar de forma individual cada cosa, pero aquí no es. Vamos a enfocarnos en lo que luego vamos a dar clic en Administrar. Administrar actividad, ¿listo? Cuando damos clic en Administrar actividad, nos va a salir una serie de opciones para borrar todo lo que hemos publicado. Pero en este caso, no este no es el caso. Vamos a irnos a interacciones que se miren en el logito aquí vamos a dar clic allí este vídeo lo estoy haciendo desde el ordenador luego lo vamos a hacer en el celular o sea que en la descripción de, de este tutorial les enviaré el link para que lo hagan desde el celular si gustan y no olviden de suscribirse y compartir el contenido en sus redes sociales y activar la campana bueno entonces ya cuando le demos clic en interacciones nos van a salir todas las interacciones que hemos todo lo que hemos hecho nos va a salir un, un historial en este caso como este canal es nuevo solo le he dado me gusta a dos eh, eh, publicaciones de Israel Banguera, que son las que publique ahora miren que una y dos si ¿sí ven que salen solo las que he hecho en caso de que usted le hayan dado desde el eh, varios años todas les van a salir aquí pero en este caso como este canal en es, este facebook es que este canal es nuevo perdón este facebook es nuevo y yo solo le he dado me gusta a dos publicaciones que fueron las que hice ahora las que le mostré entonces para eliminarlas todo ustedes van a salir más de 100 200 entonces ustedes simplemente van a dar clic en todo van a seleccionar palomear aquí y entonces se les va a seleccionar todo lo que les salga en adelante listo quizás cuando lo vayan, le vayan a dar clic en eliminar les pida confirmación de contraseña en mi caso no me, lo ha, no me lo solicita porque yo tengo todo configurado para que se hice desde el ordenador como eh, equipo base entonces, una vez se les haya seleccionado todo, también pueden seleccionar individualmente. Pero una vez lo hayan seleccionado, seleccionado todo, van a dar clic en eliminar. Luego con eliminar aquí van a confirmar y se va a eliminar, se van a eliminar todos los me gustas que yo le haya dado a la foto de mis amigos u otras personas. Entonces, ¿cómo verificamos que esto realmente se hizo efectivo en las cuentas de las demás personas? Simplemente nos pasamos en esta misma cuenta miren que yo ahí salían los me gusta que yo le di vamos a entrar acá a facebook nuevamente y miren que desaparece automáticamente si ¿Sí vieron que se actualizó apenas pasamos se actualizó miren que ya se quitaron el que estaba aquí y el que estaba acá ya se quitaron y eso ha sido todo por hoy miren cómo es de sencillo y no olviden de suscribirse y compartir el contenido en sus redes sociales y hasta la próxima chao